¿Qué es el homeschooling? La pandemia está teniendo muchas consecuencias en nuestra vida, pero uno de los ámbitos que más ha afectado es el educativo. Para la muestra en botón, la empresa de investigación pedagógica SEINFES realizó una encuesta a 19.000 familias, maestros y directivos docentes de 30 departamentos y reveló que el 70.8 considera que sus hijos han aprendido con la educación virtual. Esto nos lleva a la siguiente pregunta, si eso es así en Colombia, ¿por qué no se legaliza de una vez por todas? Este tipo de educación para las edades de preescolar básica y media y por ahí derecho el homeschooling. Pero primero aclaremos qué es el homeschooling y para lograrlo entendamos que este tipo de educación es la manera en cómo la humanidad ha educado a sus crías la mayor parte de su historia. La escuela moderna se podría decir que se funda con Federico II más o menos hace 200 años. Él e hizo que fuera obligatorio que los niños desde los 5 a los 13 años asistieran a instituciones parecidas a lo que hoy llamamos escuelas. Y durante su gestión se crearon más de 100 escuelas. Federico necesitaba soldados obedientes, disciplinados, entrenados para la guerra y por eso se crean estas instituciones. Es decir, que la escuela... Es un dispositivo tecnológico para la producción de sujetos regularizados para la dominación y el control. El término homeschooling se empezó a popularizar en las épocas recientes gracias a las reflexiones del pedagogo John Holt en 1970. Él llegó a la conclusión de que la escuela estaba sometiendo a los niños y por eso hizo un llamado a las familias para crear el movimiento desescolarizador. Él decía a las familias que eran las ejecutoras de la no escuela, y lo hacían intentando ver el aprendizaje en todas partes, en cualquier momento y lugar, en cualquier situación, aunque no se dieran cuenta de esto en ese instante. Pero, ¿será que existe una sola educación sin escuela, o existen más de una? Aquí les dejo algunas de las que yo encontré. Radical Homeschooling. Sandra Dodd es una de las pioneras de esta nueva forma de practicar homeschooling. Su intención es extender la filosofía homeschooling a todos los aspectos de la vida. Puede ser conocida también como crianza consciente o respetuosa. Término divulgado por el doctor William Search como un estilo de cuidado hacia las necesidades individuales del hijo, tomando así las mejores decisiones para él. World Schooling. Es una forma de aprender en la que el mundo entero es la escuela de los que educan sin escuela. Travel schooling o road schooling, el travel schooling es aprender a través de los viajes, a través de esta experiencia los niños conocen distintas formas de arte, comida, religión, lenguaje, vestimenta, dinero, transportes. Otro término novedoso a añadir en este apartado es el trip schooling creado por una familia en Sevilla de cinco miembros. Ellos han diseñado un proyecto de educación disruptiva conocido con el nombre de vuelo de APIS, Zen Schooling. Término concebido por Tami Takahashi, el cual pretende la práctica de elegir la paz sobre el drama, el equilibrio sobre el dogma, la compasión sobre el juicio. Flexi Schooling aparece gracias a Roland Mehan en 1988 y se denomina como un acuerdo de escolarización a tiempo parcial por el cual la escuela y la familia comparten la responsabilidad educativa en un contrato de mutuo acuerdo y colaboración. Como pueden ver, hay muchas maneras de educar sin escuela y esta pandemia nos obligó a mirar otras perspectivas de educación. Ya por ahí suenan varios proyectos de ley que pretenden regular tanto la educación virtual como la educación en casa. Ojalá que estén eh, del lado de las familias y no del lado de imponer a través del uso de la coacción y la fuerza como se ha impuesto históricamente la educación en Colombia con la excusa de que si no nos ponen reglas absurdas, la calidad de la educación va a desmejorar como si en algún momento la educación estatal tuviera calidad, recordemos que el 49% de los colegios públicos están en ICFES de nivel bajo y que por otro lado en las pruebas de lectura PISA hemos desmejorado de 425 puntos que teníamos en el 2015 a 412 en el 2018. Así que los burócratas de este país no tienen los resultados para decir qué es lo mejor para las familias en Colombia.